A mí lo que me afecta es que yo quiero mis hijos. Yo no pido más nada, Los mis cuatro hijos que yo los quiero. Yo soy de Nagua. Hace ya un promedio, el 20 de octubre, yo salí de Nagua, tuve que salir corriendo por mi ex, que siempre iba amenazando, que me iba a matar, me iba a matar. Nada, yo uno siempre aguanta por los hijos, pero... Eh, cuando ya, yo salí de allá, con ellos, con mis tres niñas hembras, cuando ya casi teníamos como me aquí, yo, mi madre me dijo que para que ella terminara en el año escolar, que se lo regresara hasta que terminara en el año escolar. Cuando ella terminara en el año escolar, pues ellos me, me lo iban a regresar de nuevo. Entonces, cuando yo llevé los niños, aproximadamente ya como cuatro o 5 meses, mi madre me decía que no podía tenerlo porque ella tiene muchas complicaciones de salud. Entonces, yo le dije, bueno, pues yo voy a hablar con el padre de mi hijo a ver si me lo da. Y él me decía que no, que no me lo ibas a dar, porque esos hijos son de él, porque... Yo no, tú tienes hijos, tú no has parido hijos. Eso es lo que me decía. Y eso tiene que dármelo porque son mis hijos. Entonces, los hijos míos, los que viven en casa ajena, usted me entiende donde no tienen que estar, mire ahora mismo, el caso mío. Me dijeron ayer que los hijos míos no estaban donde mi madre, que se habían desaparecido. Porque para mí es un hombre peligroso, porque yo casi mente voy a cumplir 15, iba a cumplir 15 años con ese hombre de casada y casi mente fue mayormente un año de, de, de, de maltrato, de maltrato que me maltrataba mucho. Usted me entiende. ¿Él le pegaba delante de su hijo? Sí. Varias veces me pegó delante de mis hijos. Varias veces mi madre estaba acostada y tenía que levantarse a ver los shows que él me hacía, porque desde que él llegaba le daba para mí. Entonces, usted puso una denuncia uh -huh. a, la, a la fiscalía. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Le dieron una orden de arresto o qué pasó? La, la orden de arresto llegó a Nagua La policía supuestamente salió detrás de él. Fue a Nagua al campo de donde yo soy, detrás de él. Y, y la policía, en vez de agarrarlo, supuestamente lo que me dijeron uh -huh. le pusieron sobre aviso que él tenía una querella puesta okay. yo digo que se lo debe de ser porque ella tiene que ser responsable de su trabajo verdad sí. yo soy la madre son y la madre legal entonces él lo tiene en contra de su bruta? Sí. Estaba en donde mi madre ahora mismo lo llevó para la casa de su abuelo allá están esos cuatro niños usted cree que es posible que un hombre cuide cuatro niños donde hay tres hembras ¿Qué usted le pide a las autoridades que me ayuden, que por favor me ayuden, que lo arresten para yo quitarle mis hijos, que yo lo quiero. Yo nunca me he denegado a no querer mis hijos, que yo lo quiero. Porque yo sé que en estos momentos seguro me van a criticar o algo, pero no. Pero Dios que está en el cielo lo sabe que yo mis cuatro hijos lo quiero, que él es el que no me lo quiere dar. Fui a las dos partes, fui a la víctima y fui de navera y su secretario lo que me dijo fue que yo era de nada que tenía que ir allá, que tenía que ir pero bien. yo digo que ya yo casi tengo un año aquí y yo puedo resolver aquí. Ana Vera no la recibió, no pudo verla. No, secre... no, yo no pude ver a Ana Vera, su secretaria me dijo que no porque yo era de nada. Muy bien. Repítame su nombre. Ana Luisa Ventura de Asa. Muy bien. ¿Cuántos niños son? Cuatro. Una ah. hembra y tres, de... eh, tres hembras y un varón. ¿Cómo se llama el caballero? Héctor Rojas Tejado. ¿Qué edad tiene él? Él tiene como sus 32 años. Está bien.